Entonces en la clase pasada hablamos así como del ATP un poco en el aire, hablamos más que nada de las propiedades químicas, pero ahora vamos a verlo en el contexto del, de la célula ¿ya? y vamos a ver el proceso que da origen a esta molécula tan importante para todo lo que ustedes vayan a ver en el ámbito de la biología en el futuro. ¿Ya? Entonces, como nos quedó claro de la clase pasada, los organismos heterótrofos, es decir, nosotros, eh, capturan la energía de la glucosa en esta molécula de ATP a través de una oxidación de la glucosa. ¿ya? Entonces, a grosso modo, la energía que proviene del sol, que es captada por las plantas a través de fotosíntesis, esto ha pasado a nosotros en la manera de glucosa, es nuestro combustible y hay dos procesos importantes eh, dependiendo del tipo de organismo en la naturaleza que nos deben importar desde el punto de vista de la producción de ATP y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Uno es la glicólisis que es muy común a la mayoría de los organismos, ¿ya? todos hacemos glicólisis, que, cuyo objetivo es transformar, eh, desde el punto de vista de los átomos de carbono, transformar una molécula de seis átomos de carbono como la glucosa en una de tres átomos de carbono que es el piruvato. ¿ya? Y dependiendo si, un, si uno es un tipo de organismo aeróbico o anaeróbico, puede seguir dos vías. Una que es la vía aeróbica, que es la de nosotros, que se llama respiración celular. La cual implica una oxidación completa de la molécula de glucosa. ¿ya? Implica que hay productos de desecho más o menos conocidos para ustedes, que es el oxígeno, perdón, el, el agua y el CO2. Y una producción neta de energía por molécula de glucosa a través de este proceso de 32 atps ¿ya? Si sumamos. Eh, todos los ATP que se van a producir y que lo vamos a ver en esta clase a través de todo el proceso van a sumar 32. ¿Ya? Y por el otro lado están los procesos que son de tipo anaeróbicos, ¿Ya? Eh, que es una oxidación incompleta de la glucosa que también produce CO2 como producto de desecho, pero además produce el ácido láctico o el etanol dependiendo del tipo de organismo y el etanol es un, un producto muy importante eh, del punto de vista tecnológico porque es el alcohol verdad y, y es algo que se produce se consume en grandes cantidades en la vida universitaria por ejemplo ya o en otras situaciones más cercanas a lo patológico. Pero de este proceso anaeróbico solamente se llegan a producir dos ATPs adicionales. ¿ya? Entonces desde el punto de vista de la producción de ATP eh, es poco el ATP que se produce por, esto, por este mecanismo. ¿ya? Ahora si ponemos... Para los que son químicos, o bien para los que han tenido química general, si pusiéramos como una ecuación, eh, todo este proceso de la oxidación de la glucosa quedaría como eso. Quedaría como la glucosa, que es de allá, eh, más oxígeno, más agua, para dar origen a CO2, agua y energía. Energía que en este caso como se trata de una transformación de energía una transformación de energía química a otro tipo de energía química que es la del enlace del ATP y como vimos en la clase pasada es una transformación por lo tanto también hay pérdida de energía ¿ya? no es 100% eficiente del punto de vista químico es una reacción redox en la cual la glucosa se oxida y el oxígeno se reduce pero a esta altura de su vida académica ya saben algo de eso ¿Ya? entonces desde el punto de vista de de la glucosa y eso ya lo habíamos mencionado en una clase pasada básicamente la glucosa es un carbohidrato que puede oxidarse y, y esa oxidación es una combustión como muestra la figura ahí hay un marshmallow en la fogata que dependiendo de si ustedes sus gustos son medios agringados les puede gustar o no digamos. a algunos les gusta el marshmallow crujiente y quemadito con un centro jugoso de azúcar derretida y otros como yo no ¿Ya? pero básicamente lo que quiere ejemplificar eh, esto que la glucosa es oxidada, es una combustión y produce energía, pero eh, como vimos en la clase pasada, no es un proceso de combustión, es decir, cuando nosotros nos comemos una cucharada de azúcar no entramos en combustión, digamos, espontáneamente, sino que es una combustión controlada que tiene que ver con pasar por distintas etapas de la combustión como si fuera una escalera, desde una energía potencial almacenada en la glucosa a distintos pasos y cada uno de esos, en el caso de las células, va a ser una transformación que va a generar ATP. ¿ya? Dependiendo si hay oxígeno disponible, es cuáles van a ser las vías que van a ocurrir. Y este es un esquema un poco ampliado del esquema anterior, que si hay oxígeno disponible se puede ocurrir la, la respiración celular con estas etapas que ya vamos a ver de qué se tratan y si no lo que ocurre sin necesidad de oxígeno es la glucosa ¿ya? para en eh, la gluc glucólisis y consecuentemente puede ocurrir fermentación <coughs> que puede ser fermentación alcohólica o láctica ¿ya? como procesos para obtener energía a partir del piruvato, que es la molécula de 3 carbono. ¿Ya? Entonces los detalles, nos vamos a centrar en esta clase principalmente en esta parte del esquema, que es la parte que es de nuestro metabolismo como organismo aeróbico, que es la producción de ATP mediante estos procesos, ¿Ya? es decir, la respiración celular. Y aquí está lo que les mencionaba hace un rato, la combustión de la glucosa, no es este proceso que hay acá no es traspasar la energía potencial eh, almacenada en la glucosa de una sola vez porque vamos a perder gran parte de esa energía como sería la combustión quemarla, sino que es a través de pequeños cambios de energía pequeños cambios que tienen que ver con cada uno de estos procesos ¿ya? y aquí se dice y este término lo discutimos y lo, lo vamos a ver ahora en acción que la, este traspaso de energía de energía libre de los electrones que forman estos enlaces tiene que ver, está acoplado a la síntesis de ATP ¿ya? es decir la, el traspaso de energía que es relativamente espontáneo da ciertas condiciones eh, tiene que eh, dar energía a un proceso que no es espontáneo que es endergónico que eh, requiere energía que es la síntesis de ATP ¿Ya? entonces esta es como la visión global pero ahora vamos a volver un poco al pasado vamos a hacer un repaso breve de la clase pasada esta película puede que sea muy antigua para usted ¿no? back to the future pero vamos para atrás ¿ya? y de la clase anterior pequeño repaso de lo que vimos de ATP antes de continuar Aquí Está la estructura del, del ATP lo que nos va a importar es que hay eh, un enlace que es inestable que es, son de los grupos fosfatos, porque no les gusta estar a muchos átomos con carga negativa uno al lado del otro ¿ya? y ese el rompimiento, de ese, la formación de ese enlace es la manera de almacenar energía eh, potencial para que pueda estar disponible para otro proceso ¿Ya? y dijimos que base, a ver, claro, que básicamente eh, este proceso de producción de energía está acoplado a las reacciones que toman energía de la glucosa para sintetizar el ATP y a su vez el ATP como es una molécula inestable es muy fácil que se acople a otras reacciones que requieren energía. ¿ya? Ahora, este requieren energía en este curso lo vamos a ver así, bien en rasgo general, casi filosófico, por decirlo así, porque nosotros sabemos que a nivel molecular pasan cosas muy interesantes, pero están fuera del alcance, digamos, de lo objetivo de aprendizaje de este curso porque es algo más propio de la bioquímica o la fisiología, ¿ya? y eso lo van a ver más adelante. El tipo de transformaciones eh, que van a ocurrir a nivel de los enlaces químicos, de los grupos funcionales de las moléculas en los cuales participa la energía proporcionada del ATP. Eso ya tiene que ver más con modelamiento molecular, bioquímica, fisiología, y lo van a ver más adelante en su carrera, ¿sí? Pero como tienen, están en la universidad, siempre pueden echarle un vistazo a los libros de bioquímica y desentrañar cuáles son los oscuros mecanismos. Por ahora, que no el profesor no les va a contar de cómo el ATP se ocupa por las células. ¿sí? Que lo que hace es precisamente sobre la enzima. Eh, bueno, la estructura, qué sé yo, ya hablamos de esto. Y lo importante, eh, este esquema que hay que como aprendérselo en que lo central aquí es la síntesis y degradación del ATP pero periférico a todo eso está el acoplamiento de reacciones que son exergónicas que se necesitan para la producción de perdón, para la producción de ATP acá o endergónicas que requieren de la energía almacenada en este enlace del fosfato del ATP ¿Ya? entonces ahora volvemos al futuro otra vez con los protagonistas ya envejecidos ¿Ya? volvemos a la clase y bueno, ¿qué pasa con esto de energía eh, con, a nivel de todos los organismos? ¿ya? en el caso de los eh, eucariontes eh, los procesos que tienen que ver con la producción de ATP que ocurren fuera del de este organelo que se llama la mitocondria son la glucólisis la, y la fermentación y dentro de la mitocondria está, está lo que se llama la cadena transportadora de electrones que ya vamos a ver en detalle que eso en la, perdón, la membrana interna en la matriz que es el espacio que hay entre la membrana interna y la membrana externa está el ciclo de ácido cítrico la oxidación del piruvato ¿ya? y en el caso de los procariontes la mayoría de las cosas eh, ocurren en el citoplasma pero hay niñas en el caso de los procariontes eh, la mayoría de los procesos ocurren en el, en el citoplasma al interior de la célula pero en la membrana plasmática de la célula ocurren los mismos procesos que ocurrirían en la membrana de la mitocondria. Entonces eso es muy interesante. Eh, y, y ese es uno de los argumentos por los cuales eh, la teoría endosimbiótica del los, de los, origen de los organismos, es decir, de que los organismos más complejos hubiesen surgido, por ejemplo, de la endocitosis, de una primera célula eucariota de otra bacteria que hubiese tenido características de síntesis de ATP eh, es una de las cosas como que apoya eso ¿ya? el hecho de que el metabolismo de una bacteria eh, se puede asimilar a una mitocondria y uno podría decir que tal vez la mitocondria ancestralmente fue una bacteria en algún tiempo ¿ya? entonces esta película de la producción de energía la podemos dividir en cuatro capítulos, cada uno de ellos muy interesante. Y este esquema, si no me equivoco, está sacado del Solomon, ¿ya? y me gusta que es muy bonito, eh, porque a uno lo, lo pone en el contexto de dónde ocurren estas cosas. Entonces, cada una de esas zonas marcadas representa las distintas etapas de la respiración celular, eh, perdón, de la producción de energía, Siendo la etapa 2, 3 y 4 las que forman propiamente tal la respiración celular, y la etapa 1, la glucólisis, que ya dijimos que era común a, a, a la mayoría de los organismos, y te permite dar un vistazo de cuáles son los actores principales y dónde se está produciendo el ATP. Entonces, ya lo habíamos dicho que la glucólisis produce 2 ATP, que el. Eh, esta etapa, que es la transformación del piruvato en una molécula que se llama acetilcoenzima A, no produce ATP, produce otras cosas que lo vamos a ver. Y la, el, el, el ciclo del ácido cítrico solamente produce dos moléculas de ATP, pero produce otras moléculas que van a ser interesantes para la etapa final, que es el transporte de electrones y quimiosmosis, que ese sí, oh, genera una gran cantidad de ATP. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en esta clase son eh, esas distintas etapas y básicamente lo que me interesa aquí y uno es fácil, uno se puede perder en los detalles de esto, hay mucha enzima involucrada, después van a ver nuevamente el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico también se llama en, en bioquímica. De ahí los van a hacer que se aprendan todas las, las enzimas, pero yo no, quiero, yo no pretendo que se aprendan todas las enzimas, pero sí que entiendan cuál es la transformación de la glucosa, ¿ya? ¿Dónde es de 6 carbonos? ¿Dónde es de descarbono, ¿Dónde se transforma en otra cosa? Con eso me doy por satisfecho, digamos, de que entiendan cuáles son las transformaciones que ocupa este combustible que es la glucosa. Ya, entonces ahora vamos a entrar en detalle. Entonces, este es un resumen de lo que acabo de decir, pero con los actores. ¿ya? Esto muestra los materiales que están al principio de la etapa de glucólisis y los que salen al final, ¿ya? de cada una de las etapas. Como podrán darse cuenta, los materiales del final de una etapa son los insumos, eh, o son los insumos principales de la etapa siguiente. Sé que es como muy fácil entender esta tablita pero aparecen otros actores con nombres un poco raros que ya vamos a ver de qué se trata Ya, Ups. ¿qué pasó? Ah, ya. entonces la primera etapa, la glucólisis ¿Ya? Pues este esquema a mí me encanta este esquema que es tan simple la glucólisis la glucólisis eh, viene de la palabra griegas que significan división o rompimiento de azúcar. La glucólisis no requiere oxígeno, así que como dije es tanto común a los procariotas como a los eucariotas. Yeah. Básicamente, aquí hay un esquema que seguramente los detalles no lo ven de donde están sentados, pero lo que sí pueden ver eh, son las pelotitas negras que implica un átomo de carbono. Entonces lo que pasa aquí, que tenemos al principio una molécula de glucosa cuya lisis, su división en dos moléculas posteriores, va a implicar un gasto de energía. Entonces aquí la primera cosa, para producir energía tengo que gastar energía. Entonces lo que aparece arriba es que se ocupan dos moléculas de ATP ¿ya? para producir eh, la fosforilación de la glucosa. Fosforilación es un mecanismo muy común y, y van a quedar, digamos, encantados con eso en sus curso de bioquímica futuro, eh, que es la señal más común para modificar la vía el, cualquier vía enzimática. Entonces la fosforilación es una señal de.. <coughs> De, de cambiar eh, la ruta metabólica de una, y el actuar de una enzima y ese, y ese fosfato ustedes ya adivinarán de dónde viene viene del ATP ¿ya? entonces cuando yo pongo una eh, una molécula y es fosforilada por una enzima y gasta ATP en eso a esa molécula le van a pasar cosas distintas que no esté fosforilado entonces es una señal súper común dentro de la biología que las cosas o se fosforilan o se desfosforilan. ¿ya? Y eso implica un cambio en la ruta metabólica. Entonces la fosforilación de la glucosa y, y posterior división va a generar al final de todo este proceso eh, dos, eh, bueno, dos cosas. Uno... Eh, va a generar dos moléculas con tres átomos de carbono que es el piruvato, dos moléculas de piruvato y además va a generar producción de ATP acá y algo muy interesante va eh, generar esta molécula que ustedes apenas la ven acá que se llama NADH ¿ya? el NADH es una manera en la cual los, las células lo han resuelto para transferir Energía potencial a través de la oxidación o reducción de esta molécula. ¿ya? Y esa molécula se va acumulando en la célula para ser utilizada posteriormente en las otras etapas. Entonces el NADH es una, como dice acá, es una molécula transportador de electrones. Eh, NAD significa nicotinamida difosfato ¿ya? entonces en su forma reducida eh, es el producto de la glucólisis, acá está de NAD más a NADH, es uno de los productos de la glucólisis, ¿ya? en su forma reducida eso significa que posteriormente el NADH va a poder entregar eh, ese protón que tiene ahí, ¿ya? en la molécula que está acá, lo puede entregar en el, al resto del proceso, eh, de los procesos de producción de energía que vienen después. Huele a pasto quemado. De venir de afuera. <risa> No es olor eléctrico ni es de plástico. ¿Ya? Así que no, no me debo preocupar. Entonces, interesante que el proceso eh, que el proceso de aceptación del NADH eh, para para eh, perdón el proceso de NAD eh, aquí le falta un, un más a esto la aceptación del NAD, de, del, del NAD por el H eh, por parte del oxígeno es altamente exergónico ¿ya? entonces eh, tenemos una manera de producir energía a través del NADH ¿ya? entonces en el fondo no solamente tenemos la producción de ATP como molécula energética sino que la producción del NADH que le es fácil entregar energía ¿ya? entonces tenemos dos moléculas energéticas eh, que se están produciendo al final de la gluc glucólisis ¿ya? pero esa energía no es a través de la entrega de una molécula de fosfato, como en el caso del ATP. O sea, de un grupo de fosfato. Sino que es eh, a través de la entrega de electrones, a través del hidrógeno. ¿ya? Y esos electrones van a servir para algo en las etapas posteriores. Ya lo vamos a ver. La primera etapa de la llamada respiración celular, probablemente tal es la conversión del piruvato en esta otra molécula que se llama acetilcoenzima A ¿Ya? entonces por acá eh, tenemos el piruvato esta eh, molécula de tres carbonos, y mediante la remoción del dióxido de carbono y la adición de este grupo que se llama coenzima A ya se forma esta molécula que se llama la acetilcoenzima A entonces lo interesante que aquí se forma un enlace y está eh, marcado así como ese símbolo que no sé cómo se llama ¿ya? ¿cómo se llama? ¿no? escuché algún comentario no, no sé cuál es el nombre formal, digamos. A lo mejor en, en los chats se llama, no sé, pues, amistad. No sé, <risa> cualquier cosa. O buena onda. No sé. Pero bueno, eso es lo que quiere mostrar que ese tipo de enlace es un enlace lábil. ¿ya? O sea, es un enlace que es, eh, fácilmente puede entregar su energía a una reacción química. ¿Ya? Eso es lo que significa el, el símbolo como buena onda, Voy a entregar energía, ya y lo interesante es de que este proceso genera más energía potencial eh, a través de la molécula de NADH, o sea, nuevamente tenemos producción de más NADH dentro de nuestro proceso. Digo. Ah, ya vamos a llegar a eso como en la cuarta etapa, ya. Entonces, eh, es natural que surja esa pregunta porque vamos a ver que muchos procesos que siguen a continuación tienen que ver no con producir ATP, sino que con producir NADH. ¿ya? Entonces, contrariamente a lo que uno pueda pensar, eh, la producción de ATP no tiene que ver con convertir la molécula de glucosa en ATP, sino que tiene que ver con generar poder reductor que después al entregar sus electrones, va a poder eh, eh, generar ATP de una manera indirecta, a través de una enzima. Ya vamos a ver, y esa es la enzima más importante de la naturaleza, la que produce ATP. Entonces la reacción total, como muestra nuevamente traduciendo, lo que está pasando en la célula a una ecuación química, que siempre la ecuación química es muy buena para mostrar el proceso del punto de vista del balance energético, balance de masa, pero oculta información que es cómo ocurre el proceso, ¿verdad? No, ahí no nos dice nada, cuál, cómo son las transformaciones de las enzimas que participan, pero como dije, ese tipo de detalles los van a ver más adelante en su carrera. Entonces, básicamente, el, si pensamos la glucólisis, que generó dos piruvatos, tenemos eh, lo que va a pasar que dos piruvatos más dos NADH, más dos acetilcoenzima A, va a generar dos moléculas de acetilcoenzima A, más dos NADH y más CO2. El NADH, tanto el NADH como el acetilcoenzima A, son moléculas que pueden entregar energía. ¿Ya? Como, dice la, como lo dije como dice la última frase que está acá eh, estas moléculas de NADH se utilizarán más adelante entonces la tercera etapa de la respiración celular se llama el ciclo del ácido cítrico ¿ya? eso es lo que ustedes conocieron en el colegio como el ciclo del señor Krebs que está ahí en pantalla ¿Ya? el señor Hans Adolf Krebs que de origen alemán pero que desarrolló su vida académica en Inglaterra eh, fue bioquímico alemán y fue un ganador del premio Nobel de fisiología, de, perdón, de fisiología y medicina debería decir el año 1953 ¿ya? Y la imagen que aparece al fondo es la imagen de una pizarra que muestra el ciclo que él describió y las moléculas principales que están involucradas, pero no muestran las enzimas. Pero lo, lo que es, sí, sí es interesante, eh, nuevamente al igual como lo vimos en la glucólisis, es ver qué es lo que pasa desde el punto de vista de los átomos de carbono. Recuerde que le estamos como siguiendo la pista a qué le pasa la glucosa en el metabolismo, que es nuestro combustible. Entonces, lo primero que nos hemos dado cuenta hace unos minutos atrás es que no todo tiene que ver con la glucosa, sino que hay, acoplado a la disminución de la cantidad de carbonos de las moléculas de glucosa que estamos viendo, está la producción de otras moléculas interesantes, ¿ya? que vamos a ver en qué se utilizan. Entonces, acá tenemos eh, nuestra molécula de acetilcoenzima que llega al, al ciclo de Krebs y obviamente se unen dos moléculas de acetilcoenzima A para, eh, o sea, perdón, tres para formar este citrato ¿ya? fíjense lo interesante y que básicamente tiene que ver con la reducción del número de carbono pasamos del citrato a, a uno de 5 carbonos, otro de 4 carbonos al oxalacetato oxala que es de 2 carbonos que se suma a este acetilcoenzima A ...para formar nuevamente el citrato... ...y esto continúa y continúa... ¿no? Entonces, la energía... ...de la acetilcoenzima A... Sirve, ...sirve obviamente para mover este proceso... ...al inicio... ...pero... Eh, ...hay producción de más energía... ¿ya? Entonces acá fíjense... ...que... Eh, ...si lo comparamos con el proceso anterior... ...aquí hay producción de CO2... ...¿ya? y acá también hay producción de CO2 entonces si uno se hace la pregunta en la prueba, por ejemplo ¿dónde se produce la mayoría del CO2 del ciclo de respiración celular? es acá hasta lo que hemos visto se producen dos eh, átomos de moléculas de CO2 ¿ya? pero lo interesante eh, no solamente la producción de CO2 sino que Fíjense, se está produciendo más NADH, más NADH, que ya dijimos que es una molécula que eh, almacena energía y que la va a entregar en algún minuto de este proceso a través de la entrega de ese protón que tiene extra, ese hidrógeno. Y acá hay una producción moderada de ATP, ¿ya? Eh, acoplado a la producción de GTP, GTP que es otra molécula energética, y acá aparece otro, otra molécula energética que se llama el FAD, que es Flavin Adenin Dinucleotido, ¿ya? Entonces tenemos producción en, los, eh, en, el, en el ciclo de ácido cítrico, tenemos producción de NADH, una pequeña cantidad de ATP y producción de FADH, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que quedarnos en la mente. Hay un, el, la, hay un ciclo que básicamente es de pasar de una molécula de 4 carbonos a una de 6, de después de 5 y de 4, y de ahí se empieza a repetir el ciclo. Y en el, todo el ciclo produce eh, poco ATP, una gran cantidad de NADH y también FATH. ¿Ya? Entonces, eso es interesante. Eh, en este ciclo se producen más moléculas, de que preguntaba aquí la compañera para qué sirven, ya vamos a ver. Estamos a punto de llegar a esa parte. Entonces aquí está el detalle, muy al detalle de las, no solamente, eh, a ver, creo que dice, claro. No solamente es el detalle de la cómo está organizada la molécula involucrada en el ciclo de Krebs, en el ciclo de ácido cítrico, sino además sale, no se alcanza a ver, eh, sale el nombre de las enzimas. Por aquí está la fumarasa, la. no alcanzo a leer, la iso-algo desidrogenasa, la alfa-cetoglutarato desidrogenasa, etc. ¿No? Entonces hay mu muchas enzimas involucradas en esto. bueno, entonces llegamos finalmente a la última etapa de la respiración celular que también ocurre en la mitocondria ¿ya? que se llama transporte de electrones y quimiosmosis ¿qué quiere decir eso? entonces básicamente Toda esta etapa lo que hace es, esos electrones que hemos estado acumulando en las etapas posteriores, como parte de estas dos moléculas, el NAD y el FAD, van a ser entregados al oxígeno. ¿ya? Es decir, se va a producir agua en esta etapa. ¿ya? Pero va a ser entregada a través de una serie de enzimas, ¿ya? o complejos enzimáticos enzimático los pueden llamar, que son que se llaman en general los citocromos, ¿ya? Y lo interesante de esto es que tiene que ver con dónde están ubicados esos complejos enzimáticos. Entonces, acá tenemos, eh, por el lado de afuera, esto en gris, ¿ya? El citoplasma, donde está la mitocondria. Tenemos la membrana externa de la mitocondria, que al igual que la membrana celular hay una bicapa, ¿ya? Tenemos un espacio intermembrana y tenemos lo que se llama la matriz de la mitocondria, que es la parte interior que queda eh, cerrada, digamos, limitada por esta membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Entonces tenemos tres compartimientos que son importantes. Entonces lo que muestra el esquema inferior es que lo que pasa ahora con esos NAD y esos FAD que hemos estado acumulando entonces lo que pasa es que en, en esta etapa en esta otra etapa con el complejo 1 que es NAD ubiquinona óxido reductasa tiene un nombre más o menos largo lo que hacen es entregar ese electrón acá en el caso del NAD después hay otra entrega de electrón en el caso del FAD y por último hay una entrega de partes o eh, electrones para producir agua al final. Esto es como... Claro. Bueno, entonces, ¿dónde quedan? Eh, hablamos de todos estos protones, ¿dónde van quedando? Entonces, lo interesante, y esto es lo bonito de la biología, que como les dije hace unos minutos todo un misterio para el profesor lamentablemente el profesor tal vez nunca resuelva esto estoy seguro que a nivel del mundo y probablemente sean químicos porque esto es muy interesante para los químicos eh, cómo hacer reacciones eh, me gusta ese apunte es dramático pues no lo vamos a compartir con sus compañeros. Pero eso lo dice todo. Entonces, el, Lamentablemente no sabemos cómo llegamos a esto. A mí me encantaría eh, conocer un poco más de, de cómo uno puede armar esta cosa que es tan compleja de una manera simple y cómo entender cómo se va escalando. Por ejemplo, en el caso del del ADN o del material genético tiene como una cierta lógica, digamos, el modelo que se construye. Pero ¿cómo hacemos un modelo del metabolismo? Eso Es interesante el punto de vista de la epistemología, de la filosofía de la ciencia. Podemos construir un modelo de transferencia de información genética, como lo vimos que se le ocurrió al señor Watson y Crick en una clase pasada, ¿ya? Como hilaron distintas cosas. Pero, ¿cómo construir un modelo del metabolismo? O sea, ¿qué es lo que necesito yo para tener metabolismo? Esto ya casi filosófica mi pregunta, ¿ya? Y esas son las preguntas que se hace el profesor cuando camina de la facultad acá al CITECAM. ¿ya? Y que a veces a uno no lo dejan dormir. ¿no? Bueno, eso es cuando uno vive la biología la, la aspira ¿ya? la jala la biología que sale por los poros ya, ¿Ya? uno se pregunta esas cosas y después eh, se le ocurre ah y, y tiene tiene consecuencias de eso como por ejemplo la historia de eh, del, las diapos super humildes pero de las cuales yo me siento muy orgulloso respecto a que ustedes entendieron espero y si no, la prueba lo diera. ¿De dónde salió la idea del ADN? Porque uno dice, ah, el ADN y la doble R en el aire, digamos, ¿ya? Y watson y Crick con la foto ahí, con el pelo así parado, el Crick, ¿ya? Pero ¿de dónde vino el tema? ¿Cuáles fueron los fenómenos, clase 0 de este curso, que ellos pudieron correlacionar para generar una explicación científica? Bueno, como pueden ver, este curso es totalmente lógico, o sea, todo tiene que ver a la clase cero ¿ya? Entonces, pero aquí me, aquí, no, aquí me falla el asunto. no. Esto es simplemente poesía de la biología que tratamos de entender. ¿ya? Entonces, esto es poesía, jóvenes. El metabolismo celular es poesía. Y se va acumulando estos protones en este espacio intermembrana. Y aquí aparece un actor nuevo en esta historia, que ustedes la han conocido seguramente del colegio, y cuya... El detalle de cómo funcionaba no se sabía mucho hasta no muchos años atrás. Que es la famosa bomba eh, ATP sin taza, o bombas ATP sin tetaza? Lo pueden conocer de distintos nombres dependiendo de la traducción. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Como dice su nombre, es una bombita. Que lo que hace es bombear, como toda bomba. Eh, protones desde este espacio inter intermembrana hacia acá o dicho de manera electroquímica disipar el gradiente de concentración es decir, ocupar esa energía potencial acumulada a través del gradiente en disipar en, perdón, en producir en producir ATP ¿y esto cómo funciona? yo tenía, ya, yo tenía una animación pero creo que la puse en la, en la clase de la fotosíntesis, que es la siguiente, pero ahí la vamos a ver, que es cómo funciona la bomba. Pero se lo voy a describir. Eh. Como dice acá, no hace muchos años se descubrió que esta, esta molécula se mueve como un verdadero molinillo de producción de ATP. Y eso es lo que quiere indicar en este esquema las flechitas rojas. Básicamente lo que hace la, la parte que está el segmento transmembrana que está puesto en la parte superior, lo que hace es, une, o sea, pasa un protón, gira un poquito, pasa otro protón, gira otro poquito. Y creo que, si no me equivoco, se requieren como que pasen tres protones para que se produzca eh, un giro ¿sí? Del, de la parte intras, o sea, intramatricial, en este caso... Eh, de esta molécula para que se produzca eh, eh, la energía necesaria para sintetizar eh, una molécula de ATP entonces básicamente este gradiente de protones que hemos producido a través de todas estas moléculas el NADH, el, el FAD se disipa ese gradiente a través de eh, la bomba de ATP o la ATP sintasa ¿ya? y es un verdadero molinillo, de hecho hay algunos eh, videos que uno puede encontrar en internet que se ha logrado marcar con moléculas fluorescentes eh, la cabecita de la ATP sintasa. Y lo que se ve es un movimiento así como más o menos así. ¿ya? Una cosa, porque recuerden que estamos a nivel de las moléculas, entonces hay una cierta energía, o sea, movimiento que se llama browniano, que ya lo vimos, de las moléculas por la azar entonces la interpretación de es, de, este, de esta cosa que se ve como así es que esta cosa efectivamente se mueve así ¿ya? Que, va, que va rotando digamos, en la medida de que van pasando va, estoy haciendo la revés en realidad así eh, que van pasando protones, esto va girando ¿ya? entonces es muy interesante que esto, cuando yo estudié biología que hace mucho tiempo para ustedes, pero para mí no fue hace tanto tiempo, esto no se conocía. ¿ya? Los detalles del movimiento de esta, de esta, de de este conjunto de, de proteínas que forman la ATP sintetasa. Entonces aquí hay un resumen. Aquí hay un resumen de, de todos los procesos que hemos visto. Y... Un resumen con una suma, digamos. Entonces, el, los procesos de... Bueno, olvidé decirlo, pero... Los procesos de fosforilación a nivel de sustrato, por ejemplo, cuando el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs hay, hay fosforilación del sustrato, que en este caso es la glucosa originalmente que ha sido transformada en piruvato de acetilcoenzima A, ese proceso de fosforilación produce ATP. ¿ya? Y hay otros que no, que no tienen que ver con fosforilar sustrato, sino que simplemente tienen que ver con producir el NADH, eh, que va a generar este gradiente que va a alimentar a esta ATP sintetasa. Entonces, eh, el proceso de acá, que, eh, que digamos que es la producción directa de ATP, produce muy poco ATP. ¿Ya? que serían 4 ATP y el proceso de acá que es simplemente eh, generar estas moléculas para que finalmente en la última etapa esas moléculas sean utilizadas en la producción de ATP va a generar de 32 a 34 moléculas de ATP ¿Ya? Entonces, toda la gracia de utilizar la glucosa como fuente de energía no tiene que ver con producir ATP directamente de las fosforilaciones o desfosforilaciones de las moléculas de glucosa. Sino que tiene que ser con generar este poder reductor, digamos, de moléculas que después van a entregar sus protones, que van a ser utilizados de manera más eficiente a través de una molécula especializada en disipar ese gradiente de protones que es la ATP sintetasa. Entonces, esto es algo totalmente contraintuitivo, pero si uno hace la termodinámica de esto, es un proceso muy favorable. el, almacen, el Todas estas transformaciones, todas estas escaleras que vimos al principio de pasar de la energía potencial en múltiples, eh, eh, eh, digamos, peldaños, es la manera más eficiente de obtener la energía de la glucosa. ¿ya? A través de múltiples transformaciones donde se va a perder mucha energía, por supuesto, porque son transformaciones de un tipo de enlace en el otro, una transformación de energía. Pero, a fin de cuentas, eso es la manera más eficiente de sacarle el jugo a una molécula de glucosa que está en la parte superior, para producir alrededor de 32 a 34 eh, moléculas de ATP. ¿no? entonces lo bueno de esto que este es un proceso en términos prácticos es un proceso muy rápido ¿no? y, y donde hay mucho mitocondria claramente es un lugar donde hay muchos procesos de síntesis que requieren energía entonces uno de los lugares que tiene más mitocondria es el hígado por ejemplo donde hay síntesis de muchas sustancias y donde las células hepáticas tienen muchas mitocondrias por nombrarle un caso eh, en las neuronas también hay hartas mitocondrias porque consumen mucha energía el 30% de energía que nosotros consumimos como alimento se va simplemente a mantener funcionando el cerebro en su estado basal digamos o sea, si ustedes no piensan o se quedan dormidos en la clase, eso ya le está costando el 30% de su gasto energético. ya. O sea, por eso es importante, por ejemplo, si uno viene a, a clases, tomar desayuno. ¿ya? Porque uno consume energía por el solo hecho de estar pensando o durmiendo, o lo que sea. Las neuronas están ahí trabajando. ¿ya? Y por eso es que las neuronas... Eh, si les falla el alimento el oxígeno, eh, mueren rápidamente. ¿ya? Porque tienen necesidad energética súper alta. Bueno, este es el resumen de las ecuaciones. Y esto...